Fenómenos como el de Filomena, de las nevadas o las crecidas del Ebro, que son muy habituales en Zaragoza, nos demuestran cuál es la tarea de un gobierno en estos casos. En primer lugar, mientras el fenómeno natural sucede, no molestar ni estorbar. Y cuando no sucede, el resto de días del año, la tarea del gobierno es invertir en servicios públicos. Porque lo que ha demostrado es que los servicios públicos son los que ponen las ciudades a punto y los que evitan que las tragedias vayan a más. Ustedes, la derecha, no han cumplido ninguno de los dos. Ninguno de los dos. Eh, han aprovechado Filomena, como todo en la vida, para hacerse fotos, ruedas de prensa y actos de propaganda. Uy, a ver si, si hasta las televisiones nacionales. Salía el alcalde hasta con el chaleco de bomberos. Se ponía el, el, el traje de bomberos y hacía ruedas de prensa. y Yo me imagino el sargento del operativo o del parque de bomberos diciendo a Sebastián! Nos devuelve la ropa, las herramientas y nos deja trabajar, que tenemos mucha faena. Pero bueno, eso que ha hecho usted, el señor alcalde, pues lo han hecho todos los miembros de su partido a nivel estatal. La foto de, del alcalde de Madrid, el señor Almeida, empujando un coche supuestamente varado en la nieve, sin guantes, sin guantes. Tengo que pensar, decir, este qué poquito rato está empujando el coche. ¿Qué poquito rato ha estado el señor Almeida empujando el coche? O el señor Casado, ¿no? Que se puso a quitar la nieve de un centro de salud y cuando se fue hicieron una foto y había quitado una baldosica, justo para hacerse la foto, ¿no? Pues, pues esa es la gestión de las derechas en casos como estos de Filomena. Estorbar, molestar a los servicios municipales que son los que realmente saben lo que hacer y los que definitivamente lo hacen. Pero la otra tarea de un gobierno, como decía, es el resto del año invertir en los servicios públicos que son los que realmente nos sacan de situaciones como esta. Y la derecha, pues evidentemente una vez más hacéis todo lo contrario, recortes y privatizaciones. Ayer se reconocía en la Comisión de, de Régimen Interior que la plantilla municipal ha perdido 100 trabajadores. Pues seguramente podríamos abordar... O podríamos haber abordado esta nevada desde mejores condiciones. Lo que ustedes hacen es privatizar y externalizar servicios. Y ha demostrado que los servicios externalizados y privatizados no prestan buen servicio nunca. Y que en casos como estos, el mal servicio puede significar mayores daños y afecciones. Pero si los autobuses de, de Zaragoza pero si parecían coches de choque en las ferias, cargándose contenedores y poco menos que le dan a los vecinos... Y eso es por, por la falta de previsión, y hablén con el comité de empresa, de la empresa Avanza, que nos presta el servicio de autobuses. Externalización y privatización de servicios y recortes que nos han provocado que esto vaya a más. Pero además, ustedes, las decisiones que toman, se les nota el sesgo político. A las calles del centro, donde más renta per cápita y donde la gente es más rica, hoy en los copos de nieve ni se posaban se podía andar con total normalidad ahora usted se iba a los barrios obreros y las aceras eran pistas de patinaje eran roturas de los vecinos y vecinas que tenían que ir a los centros hospitalarios porque se habían caído es que en barrios obreros que encima con cuestas como el barrio de torrero fue un drama en mi barrio mal de espartera seis días después de la nevada las calles estaban impracticables y eran los vecinos la solidaridad popular la que lo solucionaba porque sus recortes no llegaban la inversión en el barrio. Eso sí, el alcalde vino a hacerse fotos, ¿eh? A mi barrio vino a hacerse fotos. En todos los colegios del barrio estuvo. Que, por cierto, se pateó todos los colegios del barrio. Los bomberos, el albergue, la limpieza por la mañana, hasta la última hora de la mañana y por la tarde dio positivo un COVID. Ahí lo dejo. Ahí lo dejo.